Bueno, este, sobre la posmodernidad que ya hablamos mucho, simplemente, digamos, eh, son esos conceptos que los que trabajamos en, en estas áreas, filosofía, sociología, humanidades, son categorías que nos han venido bien porque hemos pegado investigaciones, escrito libros, dado miles de conferencias. Y en realidad, digamos, más allá de los nombres rimbombantes, lo que sí está claro es que después de mucho tiempo de construcción de un tipo de cultura como la nuestra, hace unos años se viene como pergeneando una forma de relacionarnos con el saber más pensaba más, no tanto desde la construcción, sino desde la deconstrucción. Entonces, uno de los términos que quiero recuperar de la posmodernidad, como palabra afín o asociada, es la palabra deconstruir. Difícil, ¿sí? Difícil primero porque no hay consensos porque los autores que hablan de deconstrucción, de deconstrucción, eh, hablan desde lugares muy diferentes, ¿sí? tal vez el pensador deconstructivista más grosso ha sido Jacques Derrida, que es el que más ha escrito sobre el tema, hiper recomendable, pero tratemos de entender de lo que hablamos, ¿no? Digamos, evidentemente deconstruir primero aparece como un posible opuesto a construir, claro... Nuestra cultura es una cultura de la construcción de conceptos. ¿Se construyen conceptos con qué objetivo? Los conceptos se instalan como conceptos que explican una supuesta naturaleza de las cosas. Dicho más fácil, el saber en Occidente siempre ha sido un tipo de saber que ha tenido como objetivo supremo el alcanzar la certeza, el alcanzar la verdad, el construir una certeza. Aprender es alcanzar una verdad. Esto de por sí ya es discutible. O sea, pensar que educarnos significa el alcance sistemático de las grandes verdades que explican lo que hay, supone por lo menos tres o cuatro problemas. Digo, uno, que hay una verdad. Dos, que el ser humano la pueda alcanzar. Digamos, tres, que las verdades no cambian con el tiempo. Digo, hay detrás de esta panacea, de este objetivo de alcanzar una especie de representación eh, real de lo que hay, ¿sí? hay como toda una un espíritu de lo que ha sido el pensamiento de nuestra cultura occidental. Hace tiempo, en especial a partir de que en el siglo XIX surge lo que Paul Ricard llama la escuela de la sospecha. ¿no? Paul Ricard es un filósofo del siglo XX que agarra y dice hay tres pensadores que empezaron a romper todo. Son Freud, Nietzsche y Marx. Si tomamos a los tres pensadores, no en la totalidad de su obra, sino en algunos aspectos, los tres hacen de la sospecha frente a los saberes construidos, digamos, el espíritu de su trabajo. Y ese, esa sospecha frente a lo construido, inclusive tiene un nomenclador que a mí me interesa mucho y que es muy polémico para el trabajo nuestro con nuestros alumnos, que es la desnaturalización, porque lo que realizan estos tres autores es como si les dijese, para aunar en una categoría, mostrar que nada es natural, que todas las categorías explicativas desde las ciencias sociales hasta las ciencias duras en el fondo supone subjetividades, supone paradigmas de pensamiento. El sentido que le damos a las cosas es siempre un sentido que le damos a las cosas. Le damos a las cosas. Los sentidos no están en las cosas. Las cosas no tienen nada, son cosas. Los hombres le damos los seres humanos, perdón, le damos sentido a las cosas. Ese dar a sentido es un acto de donación que el ser humano realiza con la realidad. Y entonces, si queremos entender la realidad, tenemos que entendernos a nosotros mismos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice las cosas no son lo que son, sino lo que somos, las cosas no son lo que son, sino lo que somos, ¿Sí? porque siempre que estamos hablando sobre lo real, estamos hablando, o sea, queremos entender lo real, entendamos el habla, entendamos el lenguaje, entendamos el pensamiento, y el lenguaje, el pensamiento, el habla es un campo de tensiones permanentes, donde no hay un significado único. no Todo el saber occidental es un saber que siempre ha sostenido como que las cosas tienen su ADN, no como que querés entender el mundo, hay como que hurgar en el interior del mundo para ver de qué se trata. Y en definitiva lo que va a plantear el ejercicio de deconstrucción es la posibilidad de mostrar por qué y cómo y qué trayectorias han generado esos conceptos para postularse y sostenerse en lo que son. Quiero decir, propiedad privada, libertad individual, tomen cualquiera, son conceptos que se supone que aparecen dados, construidos, pero impuestos como si tuviesen algún tipo de de relación epistemológica con las cosas. Como si uno dijese, bueno, digamos, ¿qué es la propiedad privada? Y la propiedad privada es la relación natural que tenemos los seres humanos con los objetos que nos rodean. como la relación natural que tenemos, que algo en la naturaleza del objeto en el que esté presente ¿Qué es, entonces, potencialmente una cosa para ser apropiada de manera privada por un individuo egoísta, único individualista? No. ¿Qué es la propiedad privada? Una construcción cultural de un momento de la historia sujeta a un tipo de derecho que la legisla y la sostiene. Estará buena, estará mala, lo podemos discutir. ¿Tiene consecuencias desigualitarias? Seguramente. Este, ¿Tiene consecuencias positivas? Para muchos sí. Es otra discusión. El problema es la naturalización de esos conceptos. Naturalicemos la familia. Bueno, por naturaleza la familia, ¿sí? Manual de educación cívica de mi tiempo. ¿no? La familia, mamá, papá. ¿Sí? papá, mamá en realidad, ¿no? porque el padre es el centro de, de, de la familia, de la estructura familiar, la madre que es una especie como de, de nuevo de asistente al padre que lo que hace es este, eh, acompañarlo ¿no? y criar a los hijos y los hijos, eso es la familia en, en su sentido natural, ¿por qué natural? porque la naturaleza nos muestra que la reproducción de la especie necesita de un macho y de una hembra, que en nuestro caso es el hombre y la mujer. ¿no? Pregunta primero, ¿qué tiene que ver la familia con la reproducción de la especie? ¿Se po podríamos... Che, vamos a reproducir la especie ahora, nos ponemos todos y reproducimos la especie si queremos. No necesité... Perdón, ¿no? Pero salvo que estén muy aburridos es una buena opción. Digamos, es. No necesitamos la familia para reproducir la especie. La familia es una institución. Una institución sujeta a un tipo de orden. De nuevo, positivo, negativo, cuestionado. Pero ¿qué tiene que ver con la reproducción de la especie? Primero. Segundo, ¿hace falta un macho y una hembra para reproducir la especie? Ya no. Ya no. Lo lamento. Ya no. Vivimos tiempos de nuevas tecnologías. La naturaleza cambia. La mejor definición para hablar de naturaleza es que la naturaleza se está todo el tiempo reinventando. Siempre el otro tiene el carácter de lo monstruoso, porque es algo que no podemos adaptar a nuestras categorías. no. ¡Oh! Les cuento este chisme, durante muchos años estuvo todo este tema del otro puesto en la figura del animal, no. la idea de la, la animalidad como ese lugar de ese otro incomprensible para nosotros. no. Hoy está de moda en filosofía, si a alguno le interesa después yo le paso este, los libros, la figura del zombie, no. Vieron que está medio de moda culturalmente, el zombi, pero en filosofía también, porque es una figura mucho más, eh, de, de, que se presenta con una alteridad mucho más radical, ¿no? ya no solo es un ser otro, sino que es un ser que escapa a las categorías de vida y muerte, ¿no? un ser que en realidad está muerto, pero se mueve, y lo peor, vive de nuestra carne. Tremendo. Porque vieron que uno siempre dice, bueno, el cuerpo lo que importa es que no me esclavicen las ideas, sí, ja, <risas> esperá que te agarre un zombie y te empieza a comer crudo y vivo, digamos lo que duele es la carne, no las ideas. Aparte las ideas las producimos con qué? con el cerebro, y el cerebro es carne.